Fue, estuvo comiendo un ratito, cambia como mejor el suelo, todo comido. Pero se fue. Mucho bagrecito ahí recién vimos sacar acá el costadito bagre. Seguramente es eso. La marea ahora está baja en todo, cuando suba por ahí se puede dar cuenta por mí. Voy a encarnar mejor, algo comió acá. mini pescadilla bueno que bueno por lo menos pescamos el primer pescadillo esperemos que se empiece a dar un poco más rápido. Pero bueno dentro de todo estamos muy bien, empezamos a mover porque el mar estaba, estaba bueno pero no había pesca bueno el primer tiro no alcanzó a caer la plomada y pescamos una mini pescadilla así que esperemos que se empiece a dar el pique ahora dale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 pero pescadilla, buenísimo. más chiquitas son muchas pescadillolas falta la mamá de esto se ve que han han procreado hace poquito y ahora están acá todos en, en la costa así que la vamos a devolver para que se diga que Decía que era una corvina como tiraba, pero un bagre bastante grande, así que... Hablando de bagres grandes, pero un bagrecito para la parrilla acá lo no tenemos. cabillola y caracol. Y lo borró bien, ¿eh? Mirá. Esto es lo que a veces produce descarne. Que a veces decimos, ¿cuánto descarne hay? Bueno, acá en fuera claro, mejor ese hubiera cangrejo. Pero acá marisol casi no hay. Esto me dijeron que el caracol es riquísimo. Hay que saberlo cocinar. Bueno, ahí salió puedo volver, Lo vamos a devolver. Vamos a devolver.